Este mensaje, yo quisiera dejar mi última reflexión para terminar sí. que en esta Navidad, más que preparar mesas suntuosas llenas de, de comidas y regalos navideños que después quedan en el olvido preparemos a nuestros corazones como María preparó el, el, el humilde pesebre Belén, preparemos nuestros corazones como una cunita cálida, tierna, para que el niño Jesús nazca en cada uno de nosotros y que esta, esta Catamarca, esta Argentina y este mundo entero sea una verdadera Navidad.